días a tu lado contigo quiero estar a tu lado despertar lo vivir lo junto lo contigo una eternidad y en mi pecho tu cara acariciar todo comenzó una tarde así de la nada caminaba por las calles yo sin rumbo sin ninguna dirección por azar del destino te miré y me miraste mi corazón flechaste pasaron los días llamadas y mensajes detecto mi vida tomó otro rumbo y una dirección lo que existe entre nosotros es más que una emoción es amor que también lo sientes tú y también lo siento yo mis amigos dicen que para enamorarte tengo que contarte muchos cuentos y hacerte reír. no saben, ni tienen idea que tú eres parte de mí. Cada día que pasa y no te veo son momentos cuando más te pienso. Se me hace largo el tiempo, pero cuando tú estás cerca de mí. Me siento como si estuviera en el cielo o en el universo. Viviendo y soñando despierto, contigo todo es muy tierno. Y yo quiero que esto nunca acabe y sea siempre eterno. Fíquenlo. Contigo yo la paso bien, contigo yo quiero vivir Caminar juntos de la mano, no demores más y dime que sí Contigo yo la paso bien, contigo yo quiero vivir Caminar juntos de la mano, por favor no lo pienses más y dime que sí Contigo siento que nada me falta, que todo es perfecto Contigo el resto de los días yo quiero vivir en ti he encontrado lo que necesito para ser feliz Ya no lo pienses más y toma la decisión Vente conmigo, vivamos nuestra historia Juntos hasta el fin, dime que sí Tú eres lo más bonito que el destino ha escrito en mí, no tienes idea Mi corazón por ti palpita y se desespera Te miro y me sonrío me pregunto a mí mismo ¿Cómo haces tú para gustarme tanto? Eres un encanto, una belleza de mujer Quiero todo contigo y hacerte mi mujer Yo quiero ser tu prometido Tu amante y también tu amigo fiel Muchas cosas contigo Hay un dicho que no sé si sea cierto Que el amor verdadero es como el rayo Que muchos hablan de él Y son pocos los que lo ven Contigo yo la paso bien Contigo yo quiero vivir Caminar juntos de la mano